sigan luchando, que hay muchas oportunidades para, para poder mejorarse, para poder seguir avanzando y crear y crear una nueva sociedad, una sociedad muy, más más equitativa, más con, con valores progresistas y con valores que, que, que puedan traerle más tranquilidad y más desarrollo a la humanidad. Y eso, eso debe ser la meta de todos nosotros.